Continúan los conflictos por el pago por el derecho al alumbrado público, aprobado en el Congreso del Estado la madrugada del 24 de diciembre. Los pobladores de varios municipios han protestado por la inminente alza en la tarifa bimestral por consumo de electricidad, la cual podría llegar a costarles más de 400 pesos en algunos municipios del Estado. Cox, Catlán y Sinacatepec son dos de las demarcaciones donde los habitantes han cerrado carreteras y tomado oficinas de gobierno para presionar a las autoridades para que derroguen el cobro del DAP. La presión fue tal que los ayuntamientos de Coxcatlán, Ajalpan y San Gabriel Chilac anunciaron que darían marcha atrás en su intención de cobrar este derecho. El problema, al menos en el caso de Coxcatlán, es que la decisión no se tomó en una sesión de cabildo, por lo que carece de validez. Decir en primer lugar que en ningún momento el Congreso del Estado aprobó eh, o en ningún momento nosotros hicimos eh, la propuesta de que los municipios lo solicitaran. Todas y cada una de las votaciones en materia del derecho al alumbrado público fueron a petición de parte, las pidió los municipios. Los municipios como Catalán con sus cabildos aprobaron la solicitud de integrar en su ley de ingreso el derecho al alumbrado público. Yo creo que lo más importante es que los ayuntamientos se pongan de acuerdo y que dejen de intentar politizar o querer salirse del tema cuando ellos fueron los que lo solicitaron. Acá no hay responsabilidad por parte del Congreso aquí. Los responsables de que haya cobro o no haya cobro en sus municipios son los ayuntamientos porque ellos fueron quienes lo solicitaron. ¿Cómo lo solicitaron? con un cabildo que después llegó, tuvo que haber pasado por cabildo, tuvo que haber sido aprobado y después lo enviaron al Congreso del Estado aquí llegó la solicitud y por eso nosotros lo votamos porque su porque su fórmula era constitucional, porque cumplía con todos los requisitos, por n cantidad de cosas que nosotros analizamos en cada uno de los casos de los municipios, entonces en el caso particular de Coscatlán, ellos son los responsables y si ellos quieren de manera seria no eh, revertir su ley de ingresos lo que tienen que hacer es hacer eh, en, el, en el marco de una reunión una sesión de cabildo, modificar caso ley de ingresos, mandarlo aquí, la mesa dará el turno, lo mandará la Comisión de Hacienda, la Comisión de Hacienda decidirá y lo regresará al pleno, así que tendrá que estar en la cancha de ellos, no en nuestra cancha. En el tema de Jalpan, lo mismo, es un tema eh, particular, eh, tenemos que dar la revisión y sobre todo ellos tendrían que darse a la, a la tarea de revisar el tema del derecho al armado público aprobado por el Congreso. Sacamos un boletín de prensa como Congreso, eh, informando cuánto van a ser los costos, cómo van a cobrar y demás y decirles que en ningún momento de manera determinante, en ningún momento en ninguno de los ayuntamientos que fue aprobado el DAP se va a pagar un peso más de lo que se pagaba anteriormente. Pero los problemas no se limitan a los municipios que pidieron legalizar el cobro del DAP. El alcalde de Puebla, el panista Eduardo Rivera, analiza promover una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la negativa del Congreso local sobre el cobro del derecho del alumbrado público. Hay que recordar que el DAP fue avalado en más de 100 municipios poblanos, pero se excluyó en la capital, San Andrés y San Pedro Cholula, por votación del Congreso.